Válgame Dios los gitanos. Solo quieren vivir de la RGI. Trabajar, ninguno. Pero eso es falso. Eh, hay datos que, que puedan, que puedan eh, desmentir eso perfectamente. Y además se olvida que el colectivo gitano es el que está más excluido y más marginado. Y hay muchos informes y datos que corroboran eso.